Bueno, pues eh, estamos eh, platicando con Alberto Treviño, eh, Angulo, presidente de la Comisión de Asuntos Comerciales y Turísticos de Baja California Sur. Ya nos hemos dado cuenta, pues trae las herramientas en, en, en la bolsa, un hombre con mucha experiencia, con mucho eh, mundo, con eh, muchísimo... Eh, que ha entregado, que ha organizado aquí en Baja California Sur y pues le estamos preguntando cuestiones que nos interesan tanto a la, a la comunidad como residentes de, de aquí de Baja California Sur pero también como parte del equipo de trabajo en esta, en esta empresa en la que has estado eh, trabajando Alberto eh, y te preguntaría ¿Qué esperas entonces de, de, de aquella reacción que, que uh, se, se ocupa de cada uno de los sectores del, de, la, de la comunidad de Baja California y que ahora eh, directamente como, como, como servidor público, como diputado, perdón, este, ya tienes una relación directa con ellos? ¿Cuál, qué, cuál, cuál es la perspectiva eh, hacia estas, hacia estas um, uh, comunidades dentro de la industria o del quehacer del turismo y a partir de la ley. ¿Hacia dónde nos lleva Alberto Treviño en los próximos cinco años? Mira, eh, por experiencia te comento que uno de los puntos fundamentales para cada una de las regiones, específicamente sectores, es la organización. Población organizada, sector organizado, tiene mucha mayor posibilidad de generar un beneficio para su gente. Te voy a poner un ejemplo, Todos Santos. Todos Santos se reunieron, la comunidad, se dieron cuenta que tenían un potencial turístico importante, tienen un capital de arte, artístico, cultural, muy, muy fuerte. Hay artistas de todo México, pero también en el extranjero que residen ahí, se juntaron ellos. En la parte gastronómica hay una infinidad de ofertas gastronómicas en Todos Santos. Se reunieron también los hoteleros. Y así se fue reuniendo toda la comunidad para exigir y trabajar y ponerse una meta de poder ser un pueblo mágico, que te diera la oportunidad la Secretaría de Turismo de entrar en ese, en ese nivel de promoción como un pueblo mágico, ganarse esa, esa, ese nombramiento Trabajaron de la mano y al cabo de un año y medio lograron el objetivo. Ahora tienen un nivel de promoción mucho más alto, han tenido inversión en infraestructura bastante, bastante fuerte y se ha generado ahora, ahora ya la gente habla de Todos Santos como un destino turístico, no como el paso entre La Paz y, y, y Los caos. ¿Qué fue lo que pasó? Se organizó la gente, se comprometieron, se pusieron un objetivo y lo lograron. La mayoría de las poblaciones y de sectores que lo han hecho han triunfado y han tenido éxito, pero para eso se requiere trabajar unido, trabajar de la mano y poner un objetivo y cada quien hacer su trabajo. El hotelero no puede hacer el trabajo del restaurantero ni el restaurantero el del, el, el del alcalde. Cada uno tiene que hacer su trabajo con, con, conforme a lo que se establece como objetivo. Y te puedo asegurar, yo he visto compañías y he visto sectores como la pesca deportiva que han sido amenazadas con leyes, por ejemplo, para la apertura de la pesca del dorado, se unió el gremio de la pesca deportiva, tenían una, un objetivo en común. Todos tenemos que buscar nuestras coincidencias y esas coincidencias nos fortalecen como grupo, porque tal vez podamos tener diferencias, tal vez podemos tener algunos intereses, sí, pero al final del día somos un sector y ese sector tenemos que buscar en qué coincidimos todos, tenemos que poner un objetivo y trabajar sobre eso. Eso es lo que en mi experiencia ha funcionado y sin duda alguna en el sector turístico que es tan diverso nos ha permitido eh, trascender y, y, y por eso estamos en la posición eh, que nos encontramos. Te comento que, eh, si recuerdas, el impuesto al hospedaje, por ejemplo, era un impuesto que originalmente era de 3%, eh, por decisiones de, de, del gobierno anterior, se bajó a 2% y el 1% se fue a otro fideicomiso de infraestructura y obra social. Se reunió porque veníamos de una temporada de varios años muy complejos en Baja California Sur a partir del 2008-2009 por circunstancias de la economía en Estados Unidos, por circunstancias del alto costo de, de, del, del tema del combustible, por circunstancias de, de la epidemia eh, que tuvimos en México eh, y bueno... Y, y, y algunos temas como lo comentaba ciertamente que no los queremos tocar pero son temas negativos que impactan a la imagen de México como es la seguridad después de esos cuatro factores no había poder humano que levantara los destinos si no se le invertía en la promoción por eso se reunió todo el sector turístico y fue unánime hoteleros, restauranteros, inversionistas, prestadores de servicio y decidieron a través del congreso, a través de la comisión que nosotros encabezamos volver a, re, a, a, a retomar ese 1% y generar el 3% para la promoción turística Después de 3, 4 años que se ha venido trabajando en ese sentido, eh, tenemos resultados extraordinarios, no solamente en Cabo, sino en La Paz y Loreto, donde se han rebasado eh, por mucho los índices de, de ocupación y la, el, el número de visitantes. Entonces, ¿a, a, ¿a qué quiero llegar? Que los sectores que se organicen, los sectores que trabajen de la mano, los sectores que busquen coincidencias, son los sectores que sin duda alguna trascenderán y lograrán objetivos mucho más importantes de los que tenemos actualmente. Claro, pues básicamente nos estás dando una cátedra, Alberto te agradezco muchísimo y, que, y lo que estoy aprendiendo es que pues aquí hay una regla de hoy que estás utilizando y es la organización ¿sí? y en todos los campos, solamente una regla, organización. En todos los sentidos Agrupar en cada, cada quien en su materia Cada quien en su especialidad En su campo Y trabajar en un, solo, en, en un solo sentido Eso es todo Y me parece muy sencillo Alberto, esta fórmula Que desde tu perspectiva Creo que nos estás abriendo Una visión Que es lo que eh, en, en, en, en muchos de los casos este, Necesitamos Necesitamos un guía Definitivamente Pero que también la guía tenga la experiencia, que en la práctica haya sufrido el tropezón y que nos enseñe precisamente a organizarnos, porque no es no es, no es, no es, nada fácil. Me imagino que, que ahí sí has guerreado bastante. Alberto, a ver, entonces hemos revisado este, distintos tipos de, de actividades, valores, activos que tenemos aquí en Baja California Sur y le seguimos poniendo a la mesa. Estamos en el recinto del Love Road. Esta es la casa y, y la televisora o el medio oficial del Off Road. Aquí concentramos toda la información y la compartimos a través de redes y a través del, del, del portal www.elpatorrojo.com. Pues a todo el país y también a Estados Unidos. Estamos en Canadá, estamos en Australia, ya nos miran en, en, en Europa. Y pues eh, siempre llevando este, este mensaje muy claro de lo que es eh, Baja California Sur como el estadio natural más completo para la práctica del off-road ya sea el recreativo o el, o el deportivo pero también recuerdo que me tocó trabajar contigo muy de cerca y en varias reuniones eh, en, allá en uh, la dirección de, de turismo el tema del, del, del off-road y que estamos retomando en, en, esta, en esta entrevista porque pues también eh, hay que recordar que el off-road a partir de 1955, históricamente, pues ya es importante, ya pinta dentro del de el, el, el, el Estado y pues ahora ya con, con la, eh, la introducción del off-road en los medios eh, de comunicación, pues ha, ha llegado ya a, hasta... La Argentina, Chile, el Perú, con la Dakar, ya están, ya están eh, patrocinándose equipos eh, mexicanos para participar y que de nueva cuenta regresamos a lo mismo. Es turismo, lo están haciendo para atraer esos, esos, esos mercados. Pero en aquel entonces eh, decíamos, eh, ¿qué pasa con Baja California Sur? El nombre Baja ya anda en Europa, dentro de los campeonatos. Eh, riquísimos eh, de, de automovilismo, y en Baja California Sur tenemos todo, lo decía South Fish, eh, cuando Dios hizo Baja California Sur seguramente estaba pensando en, en, en off-road, South Fish este, pues un personaje que construyó un emporio eh, y basado todo en la aventura en Baja California Sur, no en otro lado, ¿sí? simplemente este, escogió este lugar y pues de ahí detonó una gran industria que ahorita está diseminada por, por, por todo el mundo ¿Qué hacer? Tú conoces perfectamente la problemática o el desarrollo este, para quitarle un poquito de, de, de cáscara eh, amarga eh, el desarrollo del, del off-road en Baja California Sur y desde luego eh, que afecta eh, positivamente hasta ahorita pues el, el, el desarrollo de, de esta disciplina en otras eh, partes del, del, del estado, pero se reconoce Baja California Sur como, como la capital o el estado donde eh, hemos hecho réplica del de el, el, off-road eh, eh, norteamericano, que es el de primer nivel por la industria que se desarrolló, y pues este que conocemos ahora, pues como uno de los espectáculos gratuitos. Eh, más calificados en el mundo del, del, del automovilismo eh, ¿Qué hay para esta para esta actividad? Eh, Alberto yo te preguntaría ¿Cómo, cómo la enfocarías tú eh, el, esta, esta actividad o cómo la, la insertarías dentro de, del, del, del plan de, de desarrollo turístico de, de Baja California Sur y qué importancia tiene para este plan, pues toda esta gama de actividades que se desarrollan en torno al automovilismo y, y ya este, para, para concluir con, con, con mi pregunta este, pues tantas actividades que estamos teniendo, que ya creo que se nos salió de, de, de control porque hay tantos campeonatos, tantos eh, eventos, que pudiera estarse derivando en eh, la generación de accidentes que pudiéramos controlar que ya se han eh, sabido de, de, de muchos que pues hasta la televisión nacional ha llegado y que pues no quisiéramos que se empañara algo que puede ser muy bueno ¿Cómo regular esta, esta actividad en Baja California? Mira, el off-road en términos particulares para mí, eh, bueno lo conozco y lo vivo desde que yo llegué a La Paz tenía 5 o 6 años Recuerdo perfectamente las carreras Las llegadas de La Baja Mil eh, Con Walker Evans eh, En aquel momento eh, Iba con mi padre Y nos eh, esperábamos prácticamente Desde la madrugada Frente al trailer Park El Cardón No sé si recuerdas en la pura sí. entrada de La Paz y, y veías como la gente se emocionaba En aquel, en aquel tiempo ¿no? Hablándote de, de más de 30 años. Eh, la gente se emocionaba, la gente de La Paz se entregaba, prácticamente era un evento esperado, no solamente por la afición, sino por toda la, toda la comunidad, toda la ciudad de La Paz, por todo lo que generaba. Generaba una emoción, generaba esperanza de que tu piloto llegara, eh, generaba una emoción muy grande de, de la gente, pero también un gran interés de los paseños, porque sin duda, los pocos cuartos hoteleros que teníamos en aquel tiempo pues, se llenaban prácticamente y era un, un día de celebración y de fiesta. ¿no? Eh, el off-road eh, es y sigue siendo uno de los activos principales que tenemos. Eh, creo que no se ha dimensionado ni tampoco ha sido reconocido. Eh, sí por la afición, pero no por el Estado. Siento que nos falta mucho trabajo para reconocer eh, una actividad tan importante que involucra a muchísimos subcalifornianos. Eh, hay tres temas fundamentales que a mí como Secretario de Turismo me llamaban mucho la atención y e hice investigación en números eh, en aquel momento para poder entender la magnitud. Yo creo que uno de los problemas principales que tenemos en el off-road eh, para mucha gente que estamos en la parte de la función pública es la ignorancia del de impacto, la ignorancia a veces de la magnitud eh, de lo que representa el off-road. En aquel momento eh, vimos tres factores fundamentales, el por qué sí se tenía que apoyar esta actividad desde el ámbito turístico. Yo no estoy hablando del ámbito deportivo, del ámbito de la afición, del ámbito eh, de, de, de lo que estás comentando, pero yo lo veía del lado ...como funcionario público para poder tomar una decisión de inversión de recursos... ...de tiempos, de apoyos y demás que eh, a la postre lo logramos y lo hicimos... ¿no? ...y pudimos hacer una muy buena mancuerna Pero yo veía en primer lugar eh, la posibilidad de tener una exposición de nuestro estado... ...porque como tú dices, el off-road no se corre en un estadio, se corre en un escenario natural... Eh, bellísimo entonces teníamos la gran posibilidad de traer muchos medios de comunicación locales primero y fueron atendidos eh, primera, como también eh, nacionales y extranjeros el, la inversión que nosotros tuviéramos que haber hecho para tener todos esos medios reunidos en Baja California Sur no alcanzaba con el presupuesto de la Secretaría ni del fideicomiso de promoción sin embargo, un evento o dos eventos podían traer más, más medios de comunicación que la inversión que nosotros podíamos hacer. Esa parte eh, me sirvió a mí como argumento para convencer a quien tenía que tomar las decisiones de, de apoyar correctamente. El otro tema fundamental era el impacto económico, el impacto de derrame económica en toda la ruta, porque no solamente se evaluaban eh, las, las, las, eh, las ciudades grandes como La Paz y Loreto, sino toda la, la, la economía que se generaba durante el, los preparativos de la carrera eh, los recorridos y la propia carrera en todo el trazo de, de, de, la, de la misma ¿no? eh, rancherías, eh, poblaciones pequeñas llegaban y consumían llegaban y tenían un impacto y, y, y muy importante económico a mí me tocó, una vez analizando este tema de la derrama económica de todos los equipos, más el turismo que se, que, que, que se va específicamente a esas regiones para ver la carrera, me tocó a mí eh, tomar la decisión de incluir a Loreto en la propia ruta. Eh, cuando nosotros llegamos, Loreto no estaba dentro de la ruta y nosotros cuando vimos el impacto económico, platicamos con las autoridades de Loreto, los convencimos de lo que sería tanto hoteleros, restauranteros, gasolineras, mecánicos, refaccionarias eh, es, es que es un mundo de, de, de, de, de temas eh, que podemos hablar de, de que se pueden impactar económicamente con una carrera, convencimos al alcalde y Loreto a partir de esa fecha está dentro de la misma ruta y el, y el, y el impacto económico ha sido increíble eh, desde entonces, entonces ya llevamos dos argumentos importantes y el tercero, lo que tú comentabas ¿Cuánta, ¿cuántas personas en el mundo pagarían por venir a ver un espectáculo de tan altísima calidad que para nosotros los californianos y para los turistas que llegan a, a ver estas carreras es gratuito. Entonces, había tres factores que, que se tienen que considerar y es por ello que hemos venido trabajando, Norman y te lo comento y le comento al auditorio, en buscar alternativas dentro de las políticas públicas del Estado, dentro de la propia ley de turismo de que el off-road sea considerado como una actividad turística, que sea considerado, porque si lo vemos, yo estoy hablando de las grandes carreras internacionales, pero vamos hablando de una carrera en Loreto, vamos hablando con los loretanos del impacto económico que tiene y cuántas personas, tanto de La Paz, de Ciudad Constitución, de Los Cabos, se trasladan por la carrera. Esas personas que llegan, esas personas que van en el equipo, esas personas familiares, esas personas que van como aficionados, se convierten en turistas, turistas que estamos visitando las diferentes localidades de nuestra región y se tiene que considerar como tal y se tendría que cuantificar como un beneficio que trae una actividad específica. Si lo vemos y si lo cuantificamos y si lo reconocemos y si hasta vienen las autoridades a premiar a los pescadores deportivos, que qué bueno, se hace un bisbis y se hace un, un, un torneo importante de pesca en La Paz y Loreto, y entonces si sí vemos eh, esa actividad como turística y si sí vemos a todas las personas que llegan como turistas porque en las carreras no porque en el off road no, si sí es exactamente lo mismo, entonces yo creo que, que se ha dejado un poco de lado por, por, por mucho tiempo y creo que es momento para empezar a trabajar y desde aquí eh, yo te invito Norma e invito también a toda la comunidad del off road en Baja California Sur a sentarnos a trabajar y trabajar en la ley de turismo para que el off road ya no sea eh, solamente una actividad automovilística, como se menciona, o una actividad deportiva, sino se pueda catalogar y se pueda considerar como una actividad importante, no solamente, te repito, para derrama económica, sino también para turismo, y que el, el gobierno eh, actual y el que venga, eh, tenga por ley que considerar al, al, al, al off-road, ...como un, un, una actividad y sea parte del sector turístico del Estado y se le considere y tengan su silla, tengan su voz y tengan su voto... ...para poder de alguna manera coordinar y lo, los esfuerzos de promoción, para coordinar también el impacto que puede tener... ...como hablaba de lo del turismo social, buscar incentivos, buscar apoyos para que la, la afición pueda trasladarse a los diferentes lugares donde son las carreras... Y de alguna otra forma, eh, poder eh, de la mano, obviamente, porque este tipo de iniciativas tienen que tener un respaldo social, por eso decía la organización, los, los más interesados pues tendríamos que ser los que nos gusta la actividad y formamos de alguna manera parte eh, de, del sector del off-road, en, en trabajar de la mano, poniéndonos un objetivo que sería eh, establecer en la Ley de Turismo del Estado el off-road como, como parte, fundamental de, de la actividad turística y ser un sector que sea considerado para la toma de decisiones en un futuro, eh, llámese para el apoyo eh, eh, a cualquier tipo de actividad o el tema de la promoción, que sean parte de, que no sean solamente invitados o se, o, o se lleve una promoción cuando así convenga alguno de los intereses, sino que sea formalmente ya vista como, como, como una actividad preponderante turística y yo me iría más allá, ya hace algunos años, platicando contigo precisamente, tenías la iniciativa de nombrar a, a Baja California Sur como, como la capital del off-road de México. Yo no creo que exista ningún, ninguna persona ni de Baja California Sur y, y, y, o, o de cualquier otro estado de la República que se oponga teniendo eh, los activos tan importantes que tenemos en nuestro estado, eh, el número de carreras, el número de competidores, la afición que yo sin duda eso no lo pongo en duda, es la mejor afición de México para el off-road, creo que tenemos todos los ingredientes para que finalmente eh, se reconozca por parte de la autoridad eh, el off-road eh, como uno de los activos más importantes de nuestro estado Pues ahí está, ahora sí que más claro, ni el agua no quise hacer ninguna interrupción yo creo que eh, está hablando eh, el hombre que conoce, eh, la recomendación está muy clara eh, la experiencia, eh, pues el tiempo que se, ha, que se ha trabajado, que se ha atendido, tienes muy claro eh, pues todo lo que, está, lo que ha venido históricamente sucediendo dentro de este desarrollo de, de un automovilismo, eh, de un off-road que está pujante, que ya también trae eh, eh, divisiones, pero, pero generadas precisamente por el interés de hacer cosas nuevas. Quizás Ahí tendríamos que ver qué tan saludable ha sido pues, estos cambios, eh, la, la, la, la producción de otros, de otros campeonatos dentro de, del, del Estado, que pues, sería también materia de, de, de análisis. A veces los eventos muy grandes eh, eh, generan pues, mayores eh, problemas, sobre todo el tema del, de la seguridad, los accidentes y ese tipo de... de, de um, eh, cosas que se dan dentro de, de una actividad en donde pues es muchísima gente la que se, se traslada a un solo punto y todos concurren precisamente en puntos muy específicos que tradicionalmente eh, han sido tomados por los aficionados para mirar ya sea el salto muy espectacular o los, los famosos talcales de, de, de, de, de, de la ruta eh, por donde pasan los carros, y pues eh, la, el, el, el gusto de la gente está, está muy definido. Me queda muy claro, Alberto, eh, tus recomendaciones, eh, también pues aprovecho de hacer invitación, pues ahí está eh, Alberto Treviño haciendo eh, pues cordial invitación a todos los grupos para que se acerquen contigo. Alberto, ¿cuál sería el canal? Dame un teléfono, eh, una, un, una página, tu muro, ¿cómo...? Nos, eh, se acercarían contigo, pues para ampliar esto que nos deja sobre la mesa, esta oferta eh, tan importante en estos momentos en donde todos debemos de trabajar. Como un solo equipo, ya, ya nos, nos quedó claro, por eso quise iniciar esta entrevista a partir de la llegada ¿no? de Alberto Treviño aquí a Baja California Sur y ha, ha quedado claro que has estado en el momento adecuado la hora adecuada yo creo que, que, que tienes una estrella en la vida y que vas siguiendo un objetivo muy claro y que es el beneficio para los californianos y para esta tierra pues que te ha visto eh, eh, desarrollarte que no hayas nacido en ella pero has es, entregado gran parte de tu vida como un buen californiano y pues esto se tiene que premiar se tiene que premiar con la atención con eh, pues recibir esta oferta que ahorita como, como actor principal en, en la actividad de, de, del turismo aquí en Baja California Sur, pues estás en la fila del frente y si no aprovechamos esta oportunidad, pues este, no sé qué, qué, qué esperaríamos para la siguiente eh, oportunidad o cuándo sería. Aprovechar ahorita que nos estás ofreciendo este, este espacio para llegar contigo y establecer ya dentro de, de, de la, del Congreso, del recinto de las leyes, eh, pues un, una, un apartado para estas pequeñas siglas, estas dos palabras eh, norteamericanas, por cierto, este, y el crédito va para, para el señor eh, directivo de la NORRA, eh, que fue el que le puso este nombre a, a esta actividad, el off-road. Eh, bueno, entonces, eh, ¿dónde te contactamos? ¿Dónde se pueden dirigir con, con, contigo un número, una oficina? ¿En qué lugar? Sí, mira primero que nada, eh, lo de dónde naciste y de dónde eres es bien interesante, porque en gran parte de la población actual de los CAUS, la mayoría de las personas pues, hemos llegado eh, de otros estados de la República Mexicana buscando pues, una oportunidad y una mejor calidad de vida para nosotros y nuestra familia. Yo llegué aquí a los seis años, cinco o seis años, creo, aproximadamente. Y cuando la gente me pregunta, ¿dónde naciste? Pues, yo nací en Mexicali. Pero si la gente me pregunta, ¿de dónde eres? Yo soy de Los Cabos. Y seguiré siendo de Los Cabos, porque pienso quedarme aquí toda mi vida, entonces, eh, pero es interesante cuando te preguntan de dónde eres. entonces yo estoy dedicado aquí de tiempo completo en Los Cabos eh, tenemos esa gran oportunidad eh, y, se lo, y, y lo pongo en la mesa porque es, es cierto eh, han pasado los años y de alguna u otra manera no hemos podido lograr el objetivo yo creo que es importante eh, primero buscar una coincidencia qué es lo que queremos hacer eh, en, en cada una de las trincheras obviamente yo hablo del trabajo legislativo hay políticas públicas como la ley de turismo que te marcan la pauta para generar apoyos, para generar participación, para generar condiciones dentro de una ley para poder accesar a recursos, por ejemplo. Si no eres un sector organizado, si no eres una actividad preponderante del turismo, pues no eres considerado como tal. Entonces yo he visto la pesca deportiva, yo he visto otro tipo de actividades, por ejemplo, ecoturísticas, Existen programas de apoyo de recursos eh, federales, eh, pero están organizados y si estás avalado por una Secretaría Estatal de Turismo, estás avalada por un gobierno del Estado, estás avalado por un gobierno municipal, porque todo parte a través de una ley de turismo. Si no estamos incluidos en la ley de turismo como una actividad, muy difícilmente seremos reconocidos por las propias autoridades, los apoyos que existen actualmente pues son apoyos históricos, ¿no? porque eh, el comiso de promoción turística, al no estar tú dentro de la ley de turismo, pues no se te considera y tú puedes meter solicitudes, pero va a ser a criterio de quien esté ahí al frente. El recurso que se da para las grandes carreras, pues es un recurso que sale del gobierno del Estado, que si el gobernador el día de mañana no tiene el recurso o, o le quiere dar prioridad, se lo dará. A otra actividad entonces la importancia de buscar nosotros las coincidencias que queremos para el off road de baja california sur hoy no mañana ni lo que hicimos hace 10 años que queremos hoy y quién está y cómo podemos hacerle para trabajar en equipo yo estoy como presidente de la comisión de turismo nosotros podemos hacer una reforma a la ley de turismo incluyendo el off road ...como una actividad preponderante turística. ¿Qué ventaja tienes con eso? Que vas a tener acceso a otras, a otras condiciones que no la tienes actualmente. ¿Qué ventaja tenemos con ello? Que estando en la ley como una actividad preponderante de turismo... ...finalmente va a haber un reconocimiento de las instituciones... ...de la propia autoridad a una actividad tan importante en el papel... ...pero no en la, en la práctica... Todo mundo cuando hay una carrera, eres el héroe, te, te autógrafos, te levanta la mano, pero ¿quién te dio un peso? ¿Quién te apoyó en seguridad? ¿Quién te apoyó con los ejidos? ¿Quién te apoyó con...? Entonces, si la autoridad no trabaja de la mano con el off-road, pues siempre vamos a tener esos retos, cada organización de una carrera. Entonces, si nosotros buscamos las coincidencias, como es esto en particular, eh, creo que podemos lograr el objetivo. Yo lo pongo en la mesa, estoy a sus órdenes con mucho gusto. Eh, mi correo electrónico es al de alberto treviño 11 con número arroba me.com. Ahí está mi correo electrónico, me pueden mandar un correo cuando ustedes gusten y eh, estoy a sus órdenes. Nosotros tenemos eh, un periodo más que inicia a partir del primero de septiembre. Ahí finaliza el día 15 de diciembre. Ahorita estamos en recorrido en nuestro distrito, nuestro municipio, de aquí hasta el día último de agosto. El día que quiera nos podemos reunir, hacemos la agenda, hacemos la reunión. Y creo que sería muy interesante de que esta iniciativa venga respaldada por el sector, por el sector del off-road, que son los interesados que esto trascienda, y creo que podemos hacer historia juntos al establecer en la ley por primera vez en el Estado y darle un reconocimiento desde el Congreso, invitando al Poder Ejecutivo para que también, a través de, la, de, las, de las dependencias que ellos consideren, establecer y, y sacar pues el decreto, eh, decretar eh, en, a través del Congreso del Estado, Baja California Sur como la capital del off-road en México. Eso, eso sin duda también se puede lograr. Pues ahí está. Hemos estado platicando con Alberto Treviño eh, Angulo, presidente de la Comisión de Asuntos Comerciales y Turísticos de aquí de Baja California Sur. Realmente, eh, pues quise aprovechar cada uno de los segundos que eh, nos ofreció Alberto y espero tenerte de nuevo aquí en esta casa eh, productora. Alberto, pues para ampliar, lo decíamos antes de entrar al estudio, pues no, no vamos a poder abarcar todos los temas en, un, en una sola entrevista, yo creo que es sano ir ampliando, ir de, de, diversificando para que pues eh, hagamos llegar este mensaje y esta claridad que tienes tú en la manera de cómo plantear eh, ya más eh, eh, con mayor propiedad eh, lo que tenemos que hacer para llegar a un objetivo que yo creo que por ahí y es natural, perdimos la brújula tal vez, el rumbo y eh, necesitamos retomar en este momento pues tenemos la, la, la oportunidad, ya le escucharon ustedes, pues la recomendación que da Alberto es que se organice el gremio, y que llegue organizado con una propuesta, ya para darle seguimiento y no estar ahí en la mesa con que tú, que yo, que mira que espérate, no, señores clarito, esto es lo que nosotros queremos lograr y el señor hará su Chamba. Con esto nos despedimos, Alberto. Gracias por tu visita. Gracias Espero por la invitación. Tenerte de nuevo claro pronto sí. aquí en este estudio. Estamos en el estudio del pato rojo. Hasta luego.